Hola qué tal, les habla su narrador JF del canal de Elemento de la Medianoche Espero que se la hayan pasado muy bien en Halloween Y que la hayan pasado muy bien en el Día de los Muertos Hoy les traigo un relato nuevo, una historia de terror Y espero les guste No sé si les ha pasado que cuando van solos por una calle vacía donde no se ve ninguna criatura en movimiento Hayan escuchado un llamado Cuando están solos en un cuarto Y están seguros de que no hay nadie En esos momentos Parece que escuchas una voz familiar Que te llama por tu nombre Parece repetir tu nombre varias veces Como si estuviera cerca Y al mismo tiempo muy lejos Casi Imposible de describir Volteas a todos lados Y el lugar donde estabas sigue Igual de vacío Luego sientes que algo te está observando Desde un lugar oculto De niño Me pasó varias veces Y recuerdo contestar Con un simple Mande Si la voz sonaba como la de una persona adulta O un qué Si era de un amigo Yo era hijo único y no tenía muchos amigos, así que cuando crecí, pensé que era mi cerebro tratando de compensar por mi falta de interacción. Solo vivía con mi mamá, quien mi padre había abandonado después de tres abortos espontáneos. Mi madre me invitaba a pasar tiempo con él, pero yo prefería quedarme solo a estar con él. De adulto seguí escuchando estas voces, estos llamados Recuerdo que un día estaba caminando por la calle Era temprano en la mañana y yo acostumbraba a salir a caminar Escuché que me llamaban, pero no podía ver a nadie Me llamó tres veces, pero ignoré la voz Cuando estaba por llegar a mi casa, la voz me volvió a llamar le pregunté qué quería y la voz dejó de hablarme. Esa tarde, me volvió a hablar y me dijo que quería conversar. Recuerdo el momento porque pensé que estaba loco, pero no. Fue en un viernes, recuerdo que me habían invitado a una fiesta, pero no me sentía de humor. La voz me siguió hablando y me dijo que había abandonado su cuerpo físico hace mucho tiempo y que estaba tratando de regresar a él. Me dijo que tenía que ayudarlo, que necesitaba llegar a su cuerpo. Lo último que recordaba era que había tenido un accidente y que probablemente estaba en coma. Me dijo que me acercara al espejo y que apagara la luz. Puse la botella de whisky en el buró, la cual ya estaba media vacía. Vi la figura de un hombre en el rincón de un cuarto. Todo era muy borroso, pero podía ver cómo se levantaba y empezaba a caminar hacia el espejo. Me alejé del espejo y pude ver cómo con desesperación golpeaba el vidrio, sin romperlo. Después de eso, decidí ignorar la voz que venía del más allá. La voz se comunicó conmigo en otras ocasiones, pero fueron contadas. Me rogaba que lo ayudara a salir de ese limbo. Me dijo que había encontrado su cuerpo, que en verdad estaba en coma en un hospital y que llevaba años en ese estado. Igual, no hice caso a sus palabras. Pasó un año sin escuchar ninguna voz. Sin embargo, yo salí de vacaciones, pero no viajé a ningún lado. No me gustaba salir. En ese periodo volví a escuchar una voz. Esta era diferente. Me habló por mi nombre, pero su tono de voz era el de mi madre. Cada que me hablaba las noches por mi nombre, me ponía a llorar. Mi mamá había fallecido hace seis meses. Desde entonces ya no salía de casa. Solo iba a trabajar y regresaba pronto. Nunca volví a ver a mi padre, así que me sentía más solo que nunca. Una noche, cuando llegué del trabajo, me decidí hablar con la voz, que sonaba como mi mamá. Me dijo que se sentía muy sola, que estaba atrapada en un lugar, en un espacio que existe en medio de la realidad, que era como estar entre dos paredes, que no había muerto, que todavía su cuerpo estaba vivo, que tenía que desenterrarla y sacarla, pues me extrañaba mucho. Fui con las autoridades con desesperación, buscando cómo sacar a mi madre de ese lugar. Nadie me hizo caso y decidí hacerlo por mi cuenta. Armado con una pala, decidí sacarla de ahí y esa noche me lancé al cementerio. Cuando llegué al cementerio, la voz de mi mamá fue más clara. Me dijo que había más voces con ella, pero una de ellas ya se había comunicado conmigo antes. La voz del tipo anterior me habló. Dijo que tenía que ayudarle después a él a salir de su coma. Que me ayudaría a sacar a mi mamá de ese lugar. No confiaba y no quería hacer el trato. Pero mi mamá me decía que era la única manera de salir de ese lugar. En vez de guiarme a la tumba de mi madre... La voz me llevó a la zona vieja del cementerio. La luna alumbraba con mucha fuerza y dejaba ver todos los detalles. Caminé cerca de los 20 minutos hasta que llegué a una capilla que parecía ser de por lo menos hace 100 o 200 años. Mi mamá volvió a hablarme y me pidió que pasara dentro de la capilla y que adentro... Había un espejo. El espejo estaba parado y muy sucio, con muchísimo polvo. Me podía ver en el reflejo, pero me acerqué para limpiarlo. Cuando lo toqué, sentí un golpe en la palma de mi mano. Vi el hombre adentro del cuarto y él empezó a caminar hacia mí. Era un ser de humo. Y se puso muy cerca de mí. Solo el cristal del espejo nos separaba. No tenía rostro. Pero sí la silueta de una persona. La voz me dijo que tenía que aceptar el trato. Que lo dijera en voz alta, sosteniendo mi mano en el espejo. Por un segundo dudé. Pero mi mamá me repitió que quería salir de ahí, me suplicó y yo la extrañaba mucho. Tocando el espejo, dije que aceptaba el trato. Todo se puso negro. Cuando recuperé la vista, podía ver mi reflejo en el espejo pero algo no estaba bien, mi reflejo se sonrió y tocó su cara, sus movimientos no estaban siguiendo los míos, vi mis manos y yo era la criatura de humo, golpeé el espejo y el que estaba en mi cuerpo salió corriendo de la capilla. Con todas mis fuerzas empujé el cristal y salí. No tenía cuerpo, ni siquiera de humo. Y se sentía como si estuviera en un lugar con mucho eco y distorsión. Iba detrás de él y trataba de gritarle, detenerlo. Cuando grité con todas mis fuerzas, por fin me escuchó, se volteó y me dijo, lo siento. Pasé 50 años en ese estado. Solo tienes que buscar a alguien quien acepte el trato. Nunca vi a tu mamá. Discúlpame, pero estaba harto. Ya no podía más. Con esas palabras, me quedé en ese espacio. Vi a mi antiguo cuerpo correr lejos del cementerio. Pensé que me gustaba la soledad. Pero ya han pasado años. No creo que pueda aguantar mucho. No le he hablado a nadie aún. Pero no sé cuándo llegaré a desesperarme. Cuando escuches que te hablan. No contestes, no contestes. Espero que les haya gustado la historia. Les vuelvo a recordar por favor que si les gusta el canal, si les gusta el contenido, por favor compartan el video y denle un like para poder seguir en este proyecto. Realmente se los agradezco eh, y sus comentarios también todos son leídos. Que tengan excelentes noches.